porque todos esos conocimientos que ustedes han aprendido a lo largo de toda su carrera eh, lo van a poner en práctica, o sea, van a, a tener la oportunidad de, de un contexto real donde puedan desenvolverse, hacer funciones y actividades correspondientes a su programa. Conocer bueno, a fondo un poco más de su profesión, del mercado laboral, sí. Van a tener la oportunidad de, de conocer un poco más de aquellas personas que van a estar en. en todo ese eh, proceso de práctica profesional, no solamente con el jefe inmediato, sino también con un tipo de personas que ¿vale? ustedes van a relacionarse día a día, conocer las fortalezas y debilidades de la, de, del proceso. Eh, muchos estudiantes han visto la oportunidad de fortalecer aquellas, aquellos conocimientos que ya tienen, porque aprenden de la experiencia de las personas que realmente saben o tienen un conocimiento o una experiencia mucho más grande que por todo su nivel de trabajo. ¿Debilidades por qué? Debilidades porque durante el proceso también muchos estudiantes se dan cuenta que eh, lo necesitan reforzar en algunos temas ¿vale? hace falta un poquito más de, de, de experiencia o de conocimiento. Eh, adquirir experiencia laboral, sí, ya la práctica profesional está concebida la experiencia laboral, eh, es una experiencia que pueden colocar en su hoja de vida. Eh, desarrollar las competencias, digamos, eh, competencias estamos hablando en general de muchas, o sea, estamos hablando, eh, como les decía, ustedes van a desarrollar competencias eh, que obviamente. Eh, pueden aprender durante todo el desarrollo, eh, que ahorita las vamos a mencionar, y obviamente ustedes van a establecer una red de contactos de relaciones personales, no solamente de la parte empresarial, sino también ustedes continúan con el relacionamiento académico. Quiere decir que si ahora yo voy a hacer la práctica en esta empresa, a nivel estado o nacional, docente, eh, cualquier empresa de la ciudad yo voy a perder el contacto con la academia no, eh, yo sigo teniendo el contacto con el programa con el supervisor que eh, se les va a ser asignado para que haga toda la revisión eso dentro de las actividades que ustedes tienen que ejecutar en la empresa bueno ahora sí ¿qué es la práctica profesional la práctica profesional dura eh, en el reglamento de prácticas está concebida como un elemento integral de la formación universitaria. Obviamente porque está dentro de la malla curricular, es una materia, igual que todas las demás, eh, una materia que es evaluada en algunos momentos, algunos estudiantes, eh, digamos que pocos, pero sí han perdido la práctica profesional por algunos motivos, entonces, eh, quiero dejar claro que es una materia que no quiere decir que si yo voy a dar eso por fuera de la universidad, entonces no me la van a evaluar. Lo dejo claro porque algunos estudiantes eh, que no asisten a las inducciones, entonces no tienen la información y creen que esto no va a ser evaluado. ¿Es la actividad de tipo profesional desarrollada por un estudiante? Sí, efectivamente son ustedes los que van a desarrollar la práctica profesional, son ustedes los actores principales de todo este proceso, desde que se inscriben hasta que termina el proceso de inscripción con la evaluación y nota. Durante un periodo académico, sí, la práctica se hace en un periodo académico, eh, mínimo cinco meses, máximo seis meses, en entidades o instituciones de diferente naturaleza, el sector turístico, el sector industrial, el sector comercial, diferentes sectores de empresas, pero que si ustedes pueden desarrollar su práctica profesional eh, previamente, pues obviamente nosotros hacemos una revisión de que esas empresas están aptas para, para la práctica y el desarrollo de los de diferente naturaleza para complementar los conocimientos recibidos. Obviamente todos esos conocimientos que ustedes han puesto, que han aprendido eh, durante toda su estancia del programa, pues van a ser puestos en marcha y prácticas en la empresa que se han asignado. ¿Cuáles son los contextos de la práctica profesional? La práctica profesional eh, se puede hacer a nivel local, nacional e internacional. Tal, pues obviamente aquí viene la ciudad de Cartagena donde pues la oportunidad de que se requieran experiencia en entidades de la ciudad eh, Angélica discúlpanos, tal vez sigues teniendo problemas con el micrófono o tienes que este ajustar un poco o tienes que hablar un poquito un poquito más duro pero tengo todo el el, el volumen me acabo de quitar los auriculares, no sé si no, me... Ahora te estamos sí. escuchando perfecto, aquí sí te veo. Perfecto. perfecto. Ok, parece que de pronto son los auriculares. Entonces, mmm, bueno, la, como les decía? ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? Se lograba entender, pero era difícil, era difícil. Ok, bueno. Entonces, sigo con la práctica nacional, donde se permite un intercambio de experiencias académicas, científicas y tecnológicas y culturales con otras regiones del país. Y en la práctica internacional, pues brinda al estudiante la posibilidad de aplicar y ampliar sus conocimientos teóricos en entidades en el exterior, consolidando los procesos de internacionalización y el bilingüismo. Obviamente, aquí tienen un poco más de oportunidad que ellos estudiantes que manejen o que dominen el idioma inglés. Eh, hay algo muy importante y quiero que dejarlo claro en este momento, y es que independientemente que la práctica vaya a ser local, nacional o internacional, el estudiante debe hacer el proceso tal cual lo vamos a explicar aquí. O sea que si yo tengo eh, la posibilidad de hacer las prácticas en Medellín, por decir un ejemplo, eh, entonces ya no me voy a escribir a práctica, no. Todo el proceso, tal cual como lo vamos a explicar aquí, lo deben surtir todos los estudiantes. Yo me debo inscribir. Eh, si la empresa no, no está relacionada dentro del proceso de prácticas de la UTB, no importa. Nosotros eh, hacemos el proceso para que ellos conozcan eh, cómo se hace todo, la documentación, la legalización. Le pedimos a las empresas las funciones. Todo normal. Como si fuera un estudiante, como si fuera una práctica local o internacional, o sea, todo, todos igualitos Lo digo porque hay algunos estudiantes, eh, y voy contándoles como experiencia a medida que voy explicando para que ustedes no repitan lo que han hecho algunos otros estudiantes y que se han equivocado y luego están en problemas. Entonces, eh, ejemplo, un estudiante que fue a hacer la práctica eh, eh, en la ciudad de Bucaramanga, eh, no se inscribió a prácticas, eh, el director de programa no tenía conocimiento eh, de esta situación, ni la oficina de práctica tampoco, para nosotros se puede decir que es un, un NN porque no lo teníamos inscrito, y luego obviamente ese estudiante no se le asignó supervisor de práctica porque obviamente no estaba registrado en nuestra base y ese estudiante perdió su tiempo en esa empresa porque no se legalizó nada, porque no se hizo ninguna supervisión. Entonces, quiero dejar claro que independientemente de cualquiera de estos contextos, el proceso debe ser igual. ¿Quiénes intervienen en el proceso de práctica profesional? ¿Quiénes son esos actores? El practicante, que es el estudiante que se encuentra realizando la práctica profesional o que va a hacer la práctica profesional, como les dije al principio, ustedes son los actores de todo este proceso, son ustedes los que van a ir a desempeñar funciones o actividades que previamente pues, son revisadas y aprobadas. Eh, el supervisor de práctica es el docente de tiempo completo catedrático, eh, el cual tiene la responsabilidad de acompañar y orientarlos a ustedes como practicantes durante el proceso de la práctica profesional en la empresa en la cual estén asignados. Eso es muy importante. Ustedes saben que tienen que tener un supervisor, ustedes saben que tienen que ser evaluados, saben que tienen que entregar informes de acuerdo, de acuerdo a lo que se pacte directamente con el supervisor. Y eh, finalmente, pues, eh, se hará la evaluación y se obtendrá una nota. ¿El tutor quién es? El tutor es el empleado de la, de, la, de la empresa, el cual le va a hacer el seguimiento, en este caso va a ser su jefe inmediato, quien va a estar al tanto de todo su proceso. Dentro de los actores me voy a, a pasar aquí a la coordinación de general de prácticas profesionales y ahorita le explico el tema de la homologación. Eh, la coordinación general de prácticas profesionales es el grupo de personas que obviamente está brindando el apoyo a nivel institucional a los estudiantes que están previamente matriculados en el proceso de práctica y que obviamente están inscritos. Cuando yo digo inscrito es porque hacen el proceso que le estamos indicando o que les vamos a indicar con el formato de inscripción. Y matriculado, porque obviamente, como les dije, es una materia y deben estar activos tanto financiera como académicamente. Entonces, ¿quiénes somos las personas? Eh, Xiomara Rocha, que es la persona eh, quien me apoya acá en el área, es la auxiliar administrativo, pueden, bueno, igual la grabación se la vamos a enviar pero eh, ese es el correo de Seomara Rocha eh, y mi correo a, a Martínez que es la soy yo en este caso y es la persona que eh, digamos hace todo el relacionamiento con la empresa eh, le envía toda la documentación a la empresa para la legalización de los estudiantes eh, velamos por el buen funcionamiento de los contratos de que ustedes cuenten con ciertas aplicaciones que ahorita les vamos a explicar y con respecto a la homologación la homologación es un trámite diferente al proceso de práctica profesional eh, ¿qué se hace en este caso? por lo menos un estudiante puede validar el requisito de práctica profesional eh, cuando ha realizado por lo menos al menos un año de trabajo continuo en una misma empresa en los últimos tres años entonces si usted tiene un contrato laboral de un año o va a iniciar, oigan, van a iniciar un contrato laboral por un año o indefinido, tienen que esperar a cumplir el año para ser validado ese contrato. O sea, esto quiere decir que si ustedes eh, van a hacer una homologación, ese contrato, esa certificación laboral que se pide, los comprobantes de afiliación, a las prestaciones, a la EPS, a la ERL, todo eso, que ustedes deben argumentar a la dirección de programa y que es llevado a un comité curricular, se evalúa eh, para ver si es posible la homologación. Obviamente, las funciones deben estar acordes al programa. Si yo estudio ingeniería industrial, yo no voy a, a pasar a algo donde estoy trabajando eh, con, otra, con algo totalmente diferente a lo que concierne con mi programa. Entonces es muy importante que ustedes tengan conocimiento, si ya tienen un contrato avanzado eh, y ese contrato es indefinido eh, o es a un año y cumple con las funciones del programa, pueden pasarlo al comité curricular para que sea evaluado. Si el contrato apenas va a iniciar en enero del 2022 y el contrato es por un año, ya saben que la nota y la homologación se hace al año, no antes ni tampoco ni a los cinco ni a los seis meses. Eh, las preguntas las vamos a dejar para el final, entonces cualquier duda si quieren, las van anotando y con mucho gusto al final las resolvemos. En cuanto a las características de la práctica profesional está la duración que es muy importante. Eh, como les dije es un periodo académico dentro del reglamento está contemplado un mínimo 20 semanas, máximo 24 semanas, esto nos da uh, unos 5 meses no hay problema si la empresa nos propone por 6 meses porque digamos que algunos contratos como el contrato de aprendizaje sin excepción se deben hacer por 6 meses, entonces digamos que el tiempo sería 6 meses en eh, máximo y mínimo 5 meses el horario de la práctica profesional es de tiempo completo eh, se exigen 40 horas semanales, que el estudiante puede estar en la empresa 40 horas semanales, desarrollando como las funciones y las actividades eh, que previamente se acordaron eh, Importante, los créditos a cancelar para la matrícula son 9 créditos. O sea, yo debo cancelar los créditos de práctica profesional. Yo no, que entonces me inscribí y entonces después es que voy a hacer la matrícula, y voy a pagar después a ver si me salen las prácticas, no, yo apenas me inscriba y esté habilitados los tiempos de pago con financiera, yo debo pagar los nueve créditos de la práctica profesional, yo no debo esperar a que se cierren los tiempos de matrícula, los tiempos de pago, no, independientemente de cualquier cosa, o sea, si de pronto algún estudiante no fue seleccionado en ese periodo, los créditos nosotros nos encargamos de eh, solicitar a financiera un aplazamiento pero eh, todos los estudiantes que se inscriban a práctica todos deben quedar con activos financieramente y activos académicamente o sea pagan y matriculan los nueve créditos eh, como les dije es una materia de una nota la nota mínima es de 3.5 que ustedes hagan todo el proceso necesario con la universidad, eh, que hagan todo el ejercicio de sus actividades y sus funciones para que eh, obviamente tengan una evaluación al final, que ustedes entreguen todos los informes que les solicita el supervisor. Requisitos importantes de la práctica profesional, como les dije, ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica Bolívar, eh, no voy a enfatizar más en esto, pero es realmente quedar activo financiera y académicamente, matricular la práctica profesional, por favor. Hay estudiantes que pagan y no hacen la matrícula. Simplemente pagan los nueve créditos y creen que la materia de práctica no la van a matricular. Recuerden que sí lo deben hacer. Deben hacer la matrícula de la práctica profesional, siempre, siempre. Pagar y matricular la práctica. Eh, haber aprobado el 70% del contenido de su programa académico y que no tenga pendiente materia o requisitos de práctica, esto lo valida el director de programa cuando ustedes entreguen el formato de inscripción que ahorita les vamos a explicar. Y obviamente esta es una asistencia obligatoria, las inducciones y los talleres eh, que estamos realizando y que vamos a realizar, es indispensable que ustedes lo hagan. Esto no me lo estoy inventando yo, no se los digo aquí porque sí, esto está en el reglamento de prácticas que también se les va a enviar al correo cuando se termine la, la instrucción. Entonces, es muy importante que ustedes cumplan este proceso y estos requisitos para que ustedes no tengan inconveniente en el proceso de la práctica profesional. Unas recomendaciones importantes en el proceso. El estudiante no debe retirarse de la empresa sin autorización ni del supervisor, ni del director de programas, ni de la coordinación de prácticas. ¿Por qué explico esto? Lo explico porque eh, en algunos momentos, casualmente en este momento tengo un caso de un estudiante que se retiró de la empresa eh, y no consultó de pronto la incomodidad o la observación que él tenía. Eh, ahora, cuando una empresa tiene alguna incomodidad, alguna observación con respecto al estudiante o es el estudiante quien lo tiene, ninguna de las dos partes puede retirar al estudiante, ni el estudiante se puede retirar ni la empresa tampoco. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? El estudiante debe consultar con su supervisor de prácticas eh, lo que esté sucediendo, lo que esté pasando. Eh, debemos dialogar. Recuerden esa palabra dialogar. Si ustedes no dicen de pronto la situación en la cual ustedes están o, o, o de pronto la inconformidad o algún comentario que quieran hacerlo, no vamos a poder resolver. En este caso el supervisor no va a poder acercarse a su jefe inmediato y decir, mira, está pasando esta situación, el estudiante eh, eh, se siente un poco incómodo por esto y esto y esto. Un ejemplo puede ser que el estudiante le propongan hacer turnos de noche. Para nosotros en la práctica eso no está contemplado. El horario es mañana tarde, o sea jornada diurna. Pero eh, si eso llegase a pasar, para eso está la universidad. Y quien, quien tiene la potestad de hablar en este caso con su jefe inmediato es el supervisor de práctica. Tan fácil como ustedes le notifiquen al supervisor y el supervisor pueda tener el relacionamiento con el jefe inmediato ya entonces eh, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta no deben retirarse el reglamento de práctica sanciona a aquellos estudiantes que se retiran de la práctica profesional sin previo aviso además de que la empresa se queja es que este estudiante dejó la práctica tirada la dejó botada no dijo nada se fue entonces ustedes ustedes quieren quedar bien ustedes están representando una universidad la universidad también quiere quedar bien eh, y obviamente son ustedes los que se están mostrando eh, y como, como estudiantes y casi profesionales. Entonces, recuerden bien esto, no retirarse de la presa. En caso de inconvenientes, observaciones, quejas, reclamos, como les dije, deben dirigirse al supervisor de práctica, ya si de pronto la situación se torna un poco más difícil, intervenimos el director y mi persona. Después de ser seleccionado después de ser seleccionado, eh, el estudiante no deberá participar en ningún otro proceso. Esto quiere decir que si Angélica fue seleccionada por una empresa, listo. La primera empresa que notifique a la universidad, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso, estoy dando un ejemplo, sociedad portuaria y esencia. Si sociedad portuaria notifica primero, ahí debe quedar el estudiante. Y se notifica y, y sigue el proceso con la sociedad portuaria. Si esencia no notificó, ahí se cancela el proceso. ¿Ya? Entonces, es bien importante que ustedes sepan que la primera empresa que notifica en esa van a quedar seleccionados. Igual ambos procesos son buenos, eh, yo estoy poniendo esas dos empresas de ejemplo, pero la que primero seleccione ahí quedó y el estudiante no puede participar en ningún otro proceso. Eh, en caso de incapacidad, enfermedad u otro motivo de salud, eh, también deben notificarlos, miren que hay de pronto estudiantes que eh, no notifican que de pronto se enfermaron, que de pronto tuvieron que ir al hospital o que de pronto su papá o mamá o la persona con la que conviven eh, tuvo algún inconveniente y ustedes pues necesitan acompañarlo a un hospital, a un médico y no se presentan en la empresa. Entonces la empresa empieza a preguntar por qué no asistió el estudiante, por qué hoy no llegó o por qué llegó a las 10 de la mañana. Entonces esas cosas son muy importantes que sepamos cómo las vamos a tramitar. Lo más importante aquí es notificarle a la empresa que por algún motivo ustedes no pudieron asistir o que van a llegar un poquito más tarde. Eh, no deben asumir el pago de la ARL, este lo debe asumir la empresa donde fue seleccionado. ¿Qué es la ARL? Es la administradora de riesgos laborales. ¿Qué papel cumple esta afiliación? Eh, se hace una afiliación al estudiante en caso de que tenga un accidente laboral porque ninguno está exento de que le pase algo. Cuando yo digo que le pase algo, el estudiante se ha podido caer por unas escaleras de la empresa el estudiante le cayó algo en el hombro o un mueble que de pronto eh, estaba arriba de él y se cayó, le golpeó la cabeza o se fue a levantar, se golpeó la cabeza, se pegó duro o me doblé el tobillo, el pie, bueno cualquier accidente laboral que tenga esto va a, a cubrir digamos que los gastos y todo el proceso que tenga que ver con ese accidente laboral. Para esto nosotros vamos a dar, vamos a brindar una charla con una persona experta en el tema, donde les dirá los tiempos en que deben notificarlo, eh, a quién debe notificarlo de la empresa, eh, cuáles son las normas de seguridad que deben tener eh, en una empresa. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta afiliación sí debe de ser por parte de la universidad o por parte de la empresa. La mayoría de las empresas que tenemos hacen la afiliación ARL a los estudiantes, pero en caso tal de que alguna empresa no cumpla con esa afiliación, nosotros como universidad lo podemos hacer. Lo importante es que ustedes como estudiantes no inicien ningún proceso de práctica sin tener la afiliación. Y hay algo muy importante también durante todo este proceso y es desde el mismo momento en que ustedes están aquí en la inducción, eh, entregan su formato de inscripción, empieza empezamos nosotros a circular las hojas de vida y ustedes empiezan a hacer las entrevistas, eh, cuando quedan seleccionados, cuando ya empiezan el proceso, eh, todo ese proceso que poco a poco se va dando, ¿qué les recomiendo a ustedes como estudiantes? Y no solamente como estudiantes, sino eh, cuando también ya sean egresados de la universidad y es el tema de la actitud con la actitud nosotros podemos ganar muchas cosas una actitud positiva y una actitud negativa es muy diferente entonces nosotros debemos tener siempre una actitud positiva hacia la empresa, hacia los compañeros de trabajo, hacia las condiciones de trabajo eh, frente a las a tareas o a funciones que estoy realizando eh, frente a mi supervisor de práctica frente a mi director de programa frente a la coordinación de prácticas profesionales siempre una actitud positiva una actitud que eso digamos nosotros estamos para brindarles apoyo y ustedes también a nosotros y que todo el proceso se lleve como debe ser y eh, digamos eh, no tanto o digamos no una actitud negativa que nos va a afectar y que cuando uno tiene una actitud negativa, puede afectar a todo el proceso. Estoy hablando de jefes inmediatos, ustedes también como estudiantes a la universidad. Eh, digamos que nosotros debemos ser más resentivos con nuestros jefes inmediatos, eh, con las condiciones físicas de la empresa. Hay empresas que generan mucho ruido, hay empresas que tienen mucho transporte, hay empresas que de pronto eh, tenemos personal donde... Unos son un poco más alegres que otros, otros son más extrovertidos más introvertidos. Diferentes personalidades con las cuales nosotros nos vamos a topar el día a día y debemos saber sobrellevarlas. Entonces, actitud positiva de aquí en adelante para todo el proceso con la mejor energía. Unas recomendaciones primordiales durante el proceso, como les decía, mantén una actitud cordial y prudente, eh, no solamente con las personas que tienes en la empresa, también pueden haber clientes o proveedores de la empresa, eh, y también pues obviamente una actitud cordial, prudente, positiva, eh, y que se lleve de la mejor manera también con la academia. Eh, siempre mantén la seguridad personal al, al expresarte, esto también es muy importante porque al saber tú qué vas a decir, eh, de prepararte con el conocimiento que tienes también vas a tener la seguridad de expresarte en una reunión de trabajo eh, con tu jefe inmediato, eh, con tu supervisor de práctica entonces es algo que también nosotros recomendamos durante el proceso esto nos genera confianza en el buen desarrollo eh, de la profesión para que ustedes actúen de una, forma, de una buena forma, con ética profesional actuando bien con los procesos, con, la, con las personas. Eh, debemos tener mucha tolerancia, mucha tolerancia sobre todo porque hay unos, unas empresas que tienen unos niveles mucho más altos que otros. Uno, poder trabajar bajo presión, eh, sobre todo en estos tiempos donde hay muchas cosas, se están reinventando, hay muchas cosas nuevas, hay muchos cambios. Eh, debemos tener tolerancia a esto eh, no porque tengo un nivel de trabajo grande yo debo declinar o debo mmm, digamos eh, dejar vencerme por esa presión no, debemos también, ten, también tener nuestros espacios donde podamos eh, motivarnos o esparcirnos y tomar aire, tranquilizarnos y volver generar siempre un buen clima de trabajo esto también, como les dije, va con el tema de la actitud. Eh, con un buen clima de trabajo y, y una buena actitud nos podemos relacionar de una mejor manera con las personas. Eh, respetar siempre las opiniones de los demás. Miren, esto es muy importante también. Ustedes van a estar en un entorno donde muchas personas les van a decir sus opiniones, van a tener reuniones o van a estar de la mano con un jefe inmediato que de pronto... Eh, de pronto no, siempre va a expresar sus opiniones y ustedes también y las opiniones ambas vías deben respetarse en lo que no estén de acuerdo decirlo de la mejor manera porque para eso estamos y les recuerdo la palabrita actitud yo no debo ser grosero yo no debo ser altivista eh, mostrándome con una energía negativa porque eso no lleva a nada bueno si yo tengo algo que no me gusta pues yo simplemente lo digo de una muy buena manera eh, mostrarse proactivo, eficiente y propositivo eh, cuando un estudiante es proactivo eh, va muy lejos, créanme y es lo que más están necesitando las empresas las empresas hoy en día te muestran que dicen que tienes que hacer pero también esperan ¿qué propones tú? ¿qué proponen ustedes como estudiantes para mejorar un proceso, para hacer un buen trabajo eh, no esperar a que todo se lo diga eso es muy importante. Eh, ustedes deben tener la iniciativa, la imaginación para hacer el trabajo correcto, para proponer cosas diferentes. Obviamente, no todo lo que uno diga, porque por lo menos a mí me pasa aquí en el trabajo y yo de pronto tengo una idea y de pronto puede resultar, eh, no, no se puede hacer por tales y tales condiciones, pero de pronto resulta que sí, es buena y se hace. Entonces... Finalmente hay un jefe inmediato que toma la decisión. Observa y relacionate con el personal de la, de la empresa de manera adecuada. Eh, mantén los buenos modales al actuar y expresarse. Esto también es muy, muy importante. Cuando vayan a hacer una entrevista presencial, saluden, digan buenos días, buenas tardes, depende de la hora que les toque. Despídanse con buena actitud, gracias por haberme atendido. Eh, este, la forma también que decimos las palabras. Eh, Oye, mira tú. No, eso no. Nosotros no tenemos confianza con esa persona. Eh, señorita, señora, señor. Expresarse con muy buenos modales. Respeta y cumple los reglamentos internos de la empresa. Pues ya la empresa les mostrará qué, cuál es el reglamento interno. Atiende las normas de seguridad en el trabajo. Esto tiene que ver con el tema de la ARL. Eh, y la empresa, cada empresa tiene unas normas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, hay empresas grandes pues donde se necesita, así vayamos a estar en oficina y yo voy a salir de ese bloque, yo necesito estar con un casco, con unas gafas, con unos tapavidos. Entonces todo depende de las condiciones de cada empresa, no todas las empresas son iguales. Velar por el cumplimiento del plan de trabajo, son ustedes los que van a estar desempeñando ese plan de trabajo más nadie que sino solo ustedes, entonces ustedes deben verdad por ese cumplimiento, cumplir con el horario estipulado en la empresa. O si a nosotros nos dicen entramos a las 7, pues yo debo estar 10, 15 minutos antes. Eh, si, si nos dicen pues que entramos a las 8, pues estar un poquito antes de las 8, pero siempre ser cumplido. Obviamente eh, demostrar compromiso y dedicación. Eh, pueden solicitar un feedback de su jefe inmediato, de saber cómo van, eh, de saber cómo lo perciben, de saber cómo sienten que están desempeñando su trabajo. Así que ustedes con toda confianza pueden pedir un feedback, incluso con su supervisor de práctica, o sea, cómo los ven, cómo piensa el supervisor que está desarrollando ese, tra ese plan de trabajo. Y obviamente fortalece tu habilidad para adaptarte a los cambios. O sea, eh, Cuando digo adaptarte a los cambios, puede ser un cambio empresarial, un cambio de personal, puede ser que ustedes llevan tres meses con, con una misma persona eh, como un jefe inmediato y puede que esa persona se retire de la empresa eh, o cambios de pronto en la manera en que se están ejecutando las cosas dentro de la organización entonces nosotros debemos tener la capacidad para adaptarnos a... bueno, ahora me voy a los tipos de contrato entonces, los tipos de contratos, eh, tenemos el contrato de aprendizaje, eh, este lo rige la ley 189, ustedes pueden leer un poco más sobre esta, esta modalidad de contrato, pero como característica principal, este contrato tiene mmm, la oportunidad que el estudiante reciba una remuneración de un salario mínimo el estudiante debe estar afiliado a la EPS y a la ARL, pero por parte de la empresa. O sea, es la empresa quien debe hacer la afiliación a la EPS, a la ARL, eh, y la remuneración es de un salario mínimo o el 75% del salario mínimo. Esto lo permite la ley 189. El acuerdo de voluntades lo rige el decreto 3546 y... Eh, ustedes pueden buscar estas leyes, estos decretos o las resoluciones en internet y pueden leer un poco más sobre este tema. Eh, esta resolución o este decreto exige que la empresa afilie al estudiante a la ARL eh, bajo esta resolución si el, la empresa no afilia al estudiante a la ARL nosotros como universidad lo podemos hacer. Y este acuerdo a voluntades o este decreto 3546 exige a la empresa que si se le va a pagar a un estudiante debe ser un salario mínimo. Si no, las prácticas deben ser totalmente gratuitas. Y aprovecho y abro el espacio aquí en, esta, en este decreto, porque ustedes están viendo que no es un decreto que se inventó ni Angélica, ni su director de programa, esto es del Ministerio de Trabajo y toca cumplirlo. ¿Qué pasó hace poquito? Un estudiante firmó un contrato donde le van a pagar mil pesos. Lastimosamente, el decreto dice que te, le deben pagar al estudiante el salario mínimo. Si la empresa no tiene el salario mínimo, no debe pagarle absolutamente nada al estudiante. O sea, las prácticas en este caso deben ser gratuitas. Lo digo para esta modalidad de contrato, que es el acuerdo de voluntades, y lo rige el decreto 3546. A diferencia del primero que les expliqué, el contrato de aprendizaje, el de la ley 789, sí es obligación pagar o un salario mínimo o el 75% de un salario mínimo. Listo. El contrato laboral, ya sí de acuerdo a la legislación laboral del Ministerio de Trabajo, ahí ya sí pues todas las prestaciones, la remuneración que indiquen, eh, si es un millón, si es un salario mínimo, si son dos millones, si es un millón 500, un millón 700, ya eso sí. El contrato laboral depende mucho de la empresa. Cualquiera de estas tres modalidades, cualquiera de estas tres modalidades, el contrato debe ser mínimo cinco meses, máximo seis meses. Ni menos, ni más. ¿okay? Eh, hay algunos casos donde de pronto las entidades bancarias, lo que más lo hacen, y, es, eh, y esto para el caso de los estudiantes industriales, eh, vamos a hacer un contrato por tres meses. Ok, pero yo debo garantizar y la empresa debe garantizarme que los otros tres meses van porque van, porque si no terminan con una práctica de tres meses y eso no va a ser validado. Entonces, esto es bien importante porque hay algunos estudiantes que dicen, sí, mira, yo tengo la oportunidad de hacer la práctica en esta empresa, pero resulta que eh, solo me están ofreciendo tres meses, cuatro meses. Ya ustedes saben que son mínimo cinco meses, máximo seis meses. No, Angélica, es que mira que esto, que la empresa... No, no puedo aceptar un contrato por menos tiempo. Eh, bueno, algo muy importante que ya les había dicho, todo estudiante en práctica debe contar con su afiliación a la ARL. Eh, esto lo exige el Decreto 055 del 2015. Sin la afiliación, el estudiante no podrá, inicio, no podrá dar inicio a la práctica profesional. Como les dije, ninguno debe iniciar sin esta afiliación, porque si ustedes inician sin esta afiliación, corren el riesgo de que les pase un accidente y luego no van a estar cubiertos. Bueno, ahora nos vamos a ah, bueno explicar el formato de inscripción para terminar y la hoja de vida, que son los dos documentos que se trabajan para formalizar la práctica profesional. Entonces, antes de eso, de explicar esos dos formatos, quiero que me ayuden aquí los directores de programa. Eh, yo coloqué la fecha de entrega del formato hasta el 30 de agosto. Eh, ¿Quién los va a recibir? Manuel, si estás allí, porfa, confírmame si Carly lo va a recibir. No, Angélica, los chicos de industrial saben, ya les compartí hace unas semanas el formulario donde deben eh, hacer la solicitud. Ahí deben ah. adjuntar el, el, el formato de un, con, con una información, entonces ellos ya tienen el link. Perfecto. El que no lo tenga, igual puede ir al grupo de industrial de sabio. Y allí ya les he compartido varios recordatorios de la solicitud. En Mecánica deben entregar eso con Dina, Dina Martínez. Porque Lucía no, no está con, con Mecánica y mecatrónica Listo. Pues Lucía Martínez. Sí. Lina, Lina Martínez. No, no es Lucía, sino Lina Listo, Matez. perfecto. Entonces. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Ok. Entonces, okay. de industrial, ya la dirección de programa envió el link de inscripción. Mecánica y mecatrónica deben entregarlo a Lucía Martínez. Es la profesional de apoyo es y Lina, de ingeniería navaja. Lina Basta. Martínez, es la secretaria. Lina Martínez, no Lucía. Lina. Lina Martínez. Y el correo es L Martínez. No, el correo es La Martínez. Listo, ahí quedó. La para ingeniería mecánica y mecatrónica. Para industrial, ya el link fue enviado eh, por la dirección de programa. ¿Y de ingeniería naval, hay alguien aquí? Eh, sí, eh, con, el, con, la, con la profesional de apoyo, con Scarlett, eh pueden enviar esos formularios a, a nuestra profesional. Perfecto, entonces Scarlett eh, va a recibir... El, la, las solicitudes algo muy importante es que esa, ese formato de inscripción que vamos a explicar ahorita y el formato de hoja de vida se van a recibir hasta el 30 de agosto no quiere decir que a, hasta el 30 perdón, no quiere decir que al enviar la solicitud de inscripción ya son afectados, no, el director de programa debe revisar ya después de tener consolidado toda la información eh, quienes quiénes van a ser aceptados o quienes pueden hacer la práctica profesional eh, yo también explico esto por qué porque muchos estudiantes eh, llegan octubre y dicen pero si yo mandé la hoja de vida en agosto y envié el formato de inscripción antes del 30 de agosto los directores del programa tienen tres fechas para hacer entrega de los estudiantes aprobados, ¿ya? Y las hojas de vida se empiezan a circular eh, apenas termine el semestre. O sea, no quiere decir que, es que yo voy a rotar la hoja de vida desde ya, no. Cuando se termine el semestre, que ya todo esté ok, eh, se, va, se va a rotar las hojas de vida. Al menos que de pronto, eh, dentro de esas tres fechas que tienen estipuladas los directores de programa para entregar aprobados. Eh, alguna empresa solicite antes del tiempo y se haga el envío de los primeros aprobados. Eh, la hoja de vida, sí es importante que la envíen a este correo, que es el correo de xrocha.utv.edu.co. Este correo va a recibir solo las hojas de vida de los estudiantes que están asistiendo a esta inducción y que tienen conocimiento de todo el proceso. Se reciben hasta el 30 de agosto. Algo muy importante y es que no se reciben inscripciones temporáneas. Después del 30 no se puede recibir ninguna otra inscripción temporánea. Los directores de programa no van a recibir inscripciones extemporáneas ni la oficina de prácticas por allá en noviembre, que no, que apenas me voy a escribir no. Todo debe hacerse dentro de las fechas y los tiempos que estamos faltando aquí. Eh, por eso nosotros nos dedicamos un semestre antes a consolidar toda la información eh, que vamos a, con la cual vamos a trabajar en el primer periodo 2022. Entonces. Eh, lo coloco aquí en rojo, lo señalo aquí en grande, no se reciben inscripciones extemporáneas. Todos los que van a hacer prácticas deben, deben hacer la entrega de esta información a los directores de programa antes del 30 de agosto o el mismo 30 de agosto. Eh, o de acuerdo con el caso de Industrial, que es a través de un link. Después de allí no se van a recibir ninguna otra información. Eh, listo. Apenas sean aprobados por las direcciones de programa, pues desde la oficina de práctica se enviará un correo a todos los estudiantes que se aprobaron desde la dirección de programa. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento y les voy a mostrar... Señorita sí, Angélica, se silenció. Sí, ya, un momentico que estoy proyectando acá. Voy a proyectarles el formato de inscripción para que lo, lo conozcan. Igual está en la página web de la universidad, en, la, en el área de prácticas profesionales. Eh, Xiaomi les va a hacer llegar un correo con la grabación de la inducción, el reglamento de prácticas y el formato de inscripción y la hoja de vida. Listo. Entonces, el formato de inscripción, acá tiene el espacio para que ustedes coloquen una foto de ustedes. Es indispensable tener la foto. No envíen el formato de inscripción ni el de hoja de vida sin foto no vayan a enviar una foto a que no vaya a estar acorde al proceso, necesitamos unas fotos nítidas, eh, no importa si es blanco y negro o a color, pero lo importante es que eh, ustedes tengan una buena foto, una buena foto, pre digamos, presentable, eh, finalmente quien lo va a ver es la empresa. Entonces tenemos un espacio con la información personal, donde tenemos el espacio para que ustedes coloquen su nombre completo, apellido, lugar de nacimiento, la fecha, eh, bueno la fecha de nacimiento, la edad, eh, el número de cédula por favor completo, a veces me envían los números de cédulas incompletos, eh, de dónde es expedida la cédula, el estado civil actual, los teléfonos, es muy importante que coloquen su teléfono celular, Finalmente la empresa es quien los va a contactar. Eh, nosotros necesitamos también los teléfonos, porque obviamente si en algún momento necesitamos comunicarnos con ustedes, debemos llamarlo. Eh, pero no coloquen ni en la hoja de vida, ni en el formato de inscripción, teléfonos del papá, ni de la mamá, ni de la tía, ni del vecino, ni del hermano. No. La empresa cuando los va a llamar, necesitan es hablar con ustedes directamente. No con el papá ni la mamá. Entonces... Es muy importante que coloquen su número de teléfono. Pueden colocar eh, el número celular y pueden colocar un fijo como segunda opción. Eh, dirección en Cartagena, bueno, eh, para los que no están aquí en Cartagena, le coloca, pueden quitar la palabra Cartagena y dejar simplemente dirección. El email, pues también el email de ustedes. Eh, hay algunos estudiantes, y lo digo con todo respeto, que de pronto eh, tienen un email que no está acorde al proceso. Entonces, eh, me, me vienen muchos emails donde dicen que la reina del flow, eh, champeta 07 tal cosa, eh, cualquier cosa. Entonces, esos correos, obviamente, yo no les voy a decir, no los utilicen. Pero para este proceso, y sobre todo ya ustedes que van a ser egresados, eh, se ve mucho mejor un correo acorde eh, a su perfil o de pronto al nombre de ustedes, no sé, digo yo, si me llamo Alberto Ledesma, entonces a Ledesma, eh, o pueden eh, colocar su correo institucional, importante que lo revisen, pero siempre un, un correo acorde al proceso. Información académica suministrada por el estudiante. Ah, otra cosa importante, se me olvidó decirles aquí en la parte de la foto, no me envíen fotos en fiestas, no me envíen fotos acostados porque he recibido fotos donde es como un selfie de una fiesta o, de, o si están acostados en la cama, o sea, eso se ve muy mal ante los ojos eh, de la persona que vaya a ver la información de ustedes, sobre todo una hoja de vida. Bueno, entonces seguimos con la información académica. Esta, aquí colocan el programa académico de ustedes, el nivel académico, el promedio acumulado. Si son de doble programa, marcan aquí con una X sí y colocan el nombre de su segundo programa. Si no son de doble programa, pues simplemente no lo diligencia, colocan aquí no y ya. Eh, ustedes firman este documento, su código y la fecha en que lo entregaron. Si yo voy a entregar este formato el 26 de agosto, le coloco fecha 26 de agosto. Si lo entregué el 30 de agosto, lo coloco 30 de agosto. Pero es la fecha en que ustedes van a, a entregarlo. Eh, y al final, pues aparece ya la firma eh, del director del programa o el espacio para que él dé la autorización para que, eh, digamos, el firme ya con la firma del, del director de programa nos quiere decir que este estudiante está aprobado para práctica profesional. Si un estudiante puede hacer práctica de los dos programas de estudio, pues firmará aquí el director del programa de un, del primer programa y firmará acá el del segundo programa. Es un formato sencillo, no tiene ninguna ciencia, este es el que ustedes van a entregar eh, hasta el 30 de agosto. No es ninguna información complicada, es netamente información de ustedes. Entonces, por eso esperamos que cumplan con la información que deben entregar en los tiempos acordes. Ahorita les voy a presentar ya para terminar el formato de hoja de vida y le daremos el espacio a las preguntas. Ya les busco el formato de hoja de vida y se los proyecto. Listo, ya lo pueden ver. Sí, señora. Bueno, entonces, eh, inicialmente colocan su programa académico, aquí donde está sombreado en amarillo. Eh, a veces no me colocan el nombre del programa, así que si no me lo colocan, yo ni idea que están estudiando. Lo mismo pasa en el segundo punto, aquí donde estoy señalando, en estudios superiores. Si no me colocan el programa, no tengo ni idea que estudian. Listo, entonces, programa académico, si yo estudio naval, industrial, mecánico, mecánica mecatrónica, pues yo lo coloco allí. Eh, periodo de prácticas, aquí sería primer periodo, primer periodo 2022. ¿Listo? Es el periodo en el cual ustedes van a desarrollar la práctica profesional. La foto, no es necesario que les repita las mismas recomendaciones, ya ustedes saben qué foto deben colocar la información personal no me voy a detener, es prácticamente lo que está en el formato de inscripción, son datos de ustedes, simplemente recordarle lo que les dije del correo, el teléfono, ya saben que la empresa va a hablar es con ustedes, no con ningún otro familiar. La información académica eh, nos piden dónde realizaron sus estudios secundarios, entonces por lo menos acá... Eh, colocan el nombre de la institución. Si yo me gradué del colegio a La Salle, por decir un ejemplo, entonces coloco aquí La Salle, eh, título, bachiller, Ciudad Cartagena, año en curso, eh, perdón, año en el año en que terminaron el, el bachillerato. Si realizaron algún estudio técnico, pues lo colocan aquí, igual el nombre de la institución. Si yo hice un curso en el SENA, entonces coloco acá el SENA, alguna carrera. Eh, el título, pues, técnico en tal programa, ciudad y el año en que lo terminaron, superiores, yo coloco acá el nombre de la institución, obviamente, Universidad Tecnológica Bolívar, el programa, el programa de estudio naval, ambiental, eh, pues, industrial, mecánica, mecatrónica, si son de doble programa, colocan los dos programas, ciudad cartagena y año colocan en curso porque ustedes no han finalizado su carrera. Eh, Opciones de grado, bueno, acá tenemos si hay algún trabajo de grado, si es seminario de profundización, algún coterminal, terminal, proyecto social, proyecto de investigación, simplemente si lo tienen definido, lo colocan, si no lo tienen, no lo colocan, entonces si yo voy a hacer un seminario de profundización, coloco aquí una X, aquí donde dice seminario de profundización, coloco una X y coloco el seminario que voy a realizar. Si no lo tienen, recuerden dejar el espacio en blanco. Distinciones académicas. Algo muy sencillo, pero que algunas empresas sí lo piden. Entonces, si a mí me piden ingenieros mecánicos que, que hayan tenido alguna distinción académica en su programa, entonces yo o ustedes como estudiantes deben colocar acá eh, la institución que los me lo recibieron, por ejemplo, UTB, nombre, eh, no sé, mención de honor, o estudiante sobresaliente, eh, fecha, colocan aquí la fecha en que recibieron esa distinción. Donde dice formación complementaria, también es muy importante. Algunas empresas me piden eh, que filtre los estudiantes que manejen o que dominen el idioma inglés, por decirlo así, que es el que más solicitan. Entonces, ¿ustedes cómo lo van a calificar? Si yo lo leo bien, coloco aquí uno. Si yo lo hablo muy bien, uno. Y si yo lo escribo, muy bien, o sea, excelente. Cuando yo coloco acá esta información, quiere decir que yo hablo, leo y escribo perfectamente el inglés. Pero si yo coloco aquí 3 y yo coloco acá... Y acá, porque los escribí mejor, esto quiere decir que yo, en realidad, no me desenvuelvo muy bien con el, el idioma inglés, porque 3 tiene una calificación de regular, ¿ok? Entonces, vamos a calificar de acuerdo al rango que aparece aquí en este punto 4. Si yo domino otro idioma, ejemplo, francés, entonces yo añado, puedo añadir aquí otro renglón y agregar el idioma que deseo si yo hablo portugués, inglés, francés, yo los coloco y los califico de acuerdo al rango que está acá. Eh, esto es muy importante y necesario conocerlo, sobre, to sobre todo el idioma inglés que es el que más nos solicitan, porque hay empresas que dentro de las solicitudes piden un estudiante que domine el idioma inglés. <risa> Conocimientos informáticos, entonces eh, aquí están como los más sencillos, el Word, Excel, PowerPoint. Eh, si ustedes tienen algún otros conocimiento informático, los pueden agregar aquí en los siguientes eh, renglones y calificarlo eh, como ustedes consideren. O sea, obviamente, yo si voy a colocar algo es porque lo manejo muy bien eh, o excelentemente. Entonces, si yo manejo Word excelente, yo eh, si Excel lo manejo bien, pues coloco acá una X y así sucesivamente. Si yo no sé PowerPoint, yo coloco acá en regular una X. Cursos y ya saben, o sea, lo que de pronto no está aquí, ustedes lo pueden agregar sin ningún problema. Ustedes pueden agregar información, más no quitar los, los los puntos de la hoja de libro. En cuanto a cursos, seminarios y congresos, pues Aquí pueden listar todos los cursos que han hecho, los seminarios que han hecho, no solamente con la UTB, pueden, pueden ser cursos que hayan hecho con alguna otra entidad y que los deseen colocar. Modalidad, bueno la institución, no sé, de pronto si lo hicieron con la Universidad Tecnológica, pues colocan el nombre, si lo hicieron con el o si se lo hicieron con alguna otra entidad, colocan el nombre. La modalidad puede ser presencial o virtual, lo importante es que coloquen Bajo qué modalidad hicieron ese curso o ese seminario, eh, la duración, el tiempo que duró y la fecha en que lo realizaron. Eh, actividades universitarias o extracurriculares, si, ha, si han participado en deporte, arte, monitorías pues también colocan el nombre y la duración de, de eso. Eh, digamos que son cosas muy sencillas, pero que eh, la persona de recursos humanos que está haciendo el proceso o la persona de área que está interesado en estudiante se hace como una noción un poquito más de que le gusta al estudiante. Importante aquí los trabajos aplicativos, eh, pueden nombrar dos o si tienen un tercer eh, trabajo eh, que de pronto hayan efectuado durante el programa académico, eh, lo pueden nombrar, coloca acá el nombre, el nombre de la empresa con que lo realizaron, si de pronto es solamente con la universidad o si de pronto fue él con la universidad en convenio con la empresa Dow King, por decir un ejemplo entonces lo colocan acá y la fecha en que realizaron ese trabajo suena también muy sencillo pero resulta y pasa que de pronto esos trabajos que ustedes realizaron esos trabajos aplicativos o de interés que ustedes realizaron en algún momento de su carrera pueden ser de interés para la empresa porque de pronto puede ser que lo que estén buscando es un estudiante que haya participado o que tenga un poquito de experiencia eh, en esos temas que ustedes vayan a colocar allí eh, y al momento de la entrevista es recomendable que ustedes tengan conocimiento qué hicieron en ese proyecto o en ese trabajo eh, cómo participaron porque les pueden preguntar. Experiencia laboral si la han tenido yo siempre les recomiendo a los estudiantes que si han tenido alguna experiencia laboral eh, ligada con el programa de estudio, la pueden colocar aquí en el punto 6. Pues el nombre de la empresa, el cargo que tuvieron, el tiempo en que estuvieron, la fecha y el teléfono de esa entidad. Otra experiencia, yo siempre también les aconsejado a los estudiantes que en este punto coloquen la información de trabajos que hayan desempeñado pero que no tienen eh, digamos no tienen afín con el, con el programa de estudio ejemplo si yo trabajé en unas vacaciones eh, en un hotel eh, como recepcionista pues yo lo puedo colocar allí, esa es otra experiencia y eso no tiene nada que ver con naval, ni industrial eh, ni con mecánica y mecatrónica pero de pronto ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de trabajar y lo pueden colocar allí como otras experiencias Referencias personales, por favor, aquí solamente dos o tres referencias, no van a escribir ahora, mejor dicho, un listado de personas. Eh, simplemente con dos o tres está bien. Eh, nombre y apellido, cargo de esa persona, eh, si labora y la empresa donde trabaja y el teléfono. Algunas empresas solicitan o buscan eh, con esas referencias personales que... y por último en otras observaciones dice relaciones, cualquier otro conocimiento habilidad o competencia que usted considere útil hola, ¿cómo, eh, disculpa que te interrumpa lo que pasa es que creo que se interrumpió la la, la explicación que estabas dando Sí estaba silenciado silenciado no, yo no he no silenciado el, no, un momento en que hubo un retraso con el internet, entonces se cortó lo que estaba diciendo. Entonces, a ver si puedes regresar al punto este, 6. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el punto 6, quedamos ahí más o menos. Bueno, referencias laborales, punto 6, eh, son las referencias que ustedes puedan colocar de trabajos que hayan desempeñado eh, acordes con su programa. Y el 6.1, que son otras experiencias, son las referencias laborales que ustedes hayan tenido, pero que no estén acordes con su programa. Les di un ejemplo. Si, yo, si alguno de ustedes trabajó en algún hotel como recepcionista o en, en un área que no esté acorde con su programa, pues lo pueden colocar en otras experiencias. En referencias personales, por, les di la indicación que colocaran dos o tres referencias de personas que pudieran dar cuenta de ustedes eh, que, que, que los conozcan, porque hay empresas que de pronto piden eh, esas referencias y, y los llaman y le preguntan si los conocen, cómo son ustedes, con quién viven, eh, por qué se conocen eh, de pronto algunas preguntas que le puedan hacer a esas referencias personal. Eh, por eso es muy importante que coloquen su teléfono, su nombre y eh, el cargo que tienen y la empresa donde labora. Si es una persona independiente, pues colocan independiente. Y en observaciones, dice, relacione cualquier otro conocimiento, habilidad o competencia que usted considere útil para la empresa. Entonces, eh, es como el momento de que ustedes puedan hablar un poquito más de ustedes allí, eh, de saber... Eh, cuáles son sus su, su fortalezas, cómo se describen, si han participado en algunos grupos de liderazgo. Así la persona se va haciendo un poquito más de cómo son ustedes. Digamos que es como algo previo a, a la entrevista. Y finalmente, pues la firma a ustedes. Dejo claro que los dos documentos, tanto el formato de inscripción como el formato de hoja de vida, deben diligenciarse, no lo vayan a diligenciar a mano ok O sea, ustedes lo descargan, eh, bueno, lo pueden descargar de la página web, o lo pueden o pueden esperar que Xiaomi se los envíe en el día de hoy. Eh, se los envíe y ustedes lo pueden diligenciar allí, a computador, y lo envían eh, bien diligenciado, porque es que si lo diligencian a mano, a veces no se entienden algunas palabras, algunas letras, eh, y para nosotros es muy importante toda la información... Toda la información que tengan, eh, como teléfonos, correos, y a veces, a veces todo, anteriormente no se entendía eh, eh, a puño y letra de la persona. Entonces, es muy importante que no lo vayan a diligenciar a mano. Eh, bueno, finalmente abro el espacio, voy a dejar de compartir y abro aquí el espacio para las preguntas que tengan. Y disculpen, pero bueno, no sé qué pasa. Estoy aquí en la universidad y de pronto se... la señal no está muy bien. Daniel Alejandro Acosta Molina tiene una pregunta. Hola, señora Jacqueline. Buenos días. Eh, me presento. Mi nombre es Daniel. Yo soy estudiante de Ingeniería mecánica, Mecatrónica de últimos semestre. Eh, me preguntaba relacionado con el tema de... Le cuento un poco eh, mi situación desde el punto de vista en que eh, gracias a los conocimientos que yo he adquirido en la universidad, yo inicié un emprendimiento que tiene que ver con instalación de todo lo que tiene que ver con la iluminación LED y digámoslo así de alguna u otra forma ese emprendimiento ha tomado mucha fuerza al punto de que yo trabajo incluso de manera oficial con centros, con casi todos los centros comerciales de Cartagena y póngale 200 o 300 locales comerciales entre Basurto centro, Oca Grande y todo eso entonces mi pregunta es en mi caso, que yo tengo una empresa yo he averiguado con algunas personas y me dicen que es posible que yo haga las prácticas con mi propia empresa, incluso viéndolo desde el punto de vista en que yo en este momento ya me he hecho o he adquirido no solamente compromisos laborales con mi empresa, es decir, con todos los locales a los que yo les hago las instalaciones, sino también compromisos económicos. Entonces, en ese caso, yo podría validar mis prácticas profesionales con mi propia empresa. No, sé si que no se te oye. Tiene el micrófono apagado. El representante legal quién es? Eh, soy yo, profesora. Bueno, la verdad es que hizo eh, en, en eso, en, en, digamos en esa, con esa experiencia, pues nunca hemos tenido, o sea, siempre son empresas diferentes a la a la de, de pronto un estudiante, pero podríamos revisar el caso, eh, Daniel, eh, ¿nosotros sí, qué pedimos? pedimos Igual, digo... igual que, que, que la que la normativa para todos, o sea, tú tienes que inscribir tu empresa en la oficina de prácticas, traer toda la documentación sí. que te va a pedir Xiomara, todo, ahí con Lina y con Xiomara traes el certificado de cámara de comercio, todo lo que ellas te piden para eso, Luego, eh, pues lo ideal sería que tuvieras un ingeniero allí que te pueda supervisar. Esa parte tenemos que revisarla, si no la tienes, eh, necesitarás escribir cuáles son tus funciones y describir cuál es tu trabajo, que no sea solamente administrativo. Lógico que como, como director tienes mucha labor administrativa, pero tienes que documentar labores relacionadas con mecatrónica por lo que acabaste de decir pues no es difícil que lo hagas entonces con esas labores documentadas y con toda la documentación que te pide la oficina de prácticas eh, igual podrás podrías llegar a escribirlo eh, Daniel te quería comentar algo eh, ¿qué, nos, qué qué pedimos nosotros igual que lo pedimos a todas las empresas cámara de comercio, RUT fotocopia de la cédula del representante legal eh, funciones son importantes, las funciones que va a desempeñar el estudiante eh, y tu caso puntual sí me gustaría revisarlo con el director del programa eh, las solicitudes nosotros las estamos recibiendo en mes de noviembre a partir del 15 de noviembre y podemos, podemos revisar tu caso y la empresa eh, listo señora Yaqueline muchísimas gracias e incluso considero que creo que tengo, tengo los señora Angélica perdón que eh, tengo los los papeles también quería hacer una pregunta eh, a consecuencia digámoslo así de que el emprendimiento que yo he tenido pues ha sido al menos muy bueno desde el punto de vista en que incluso eh, ya viajamos por todo el país haciendo ese tipo de instalaciones yo he, eh, he, he, he digámoslo así He ayudado a un compañero de la universidad y lo he metido en mi empresa y él trabaja casi que tiempo completo conmigo al tiempo que también estudiamos. Entonces yo me pregunto en caso de que efectivamente podamos revisar la empresa debido a que un compañero, incluso también es de mecatrónica, pero uno un semestre antes, a él también le gustaría la idea de hacer prácticas con mi empresa. Eso también se podría. ¿Pero él va a hacer prácticas cuando Daniel, o sea… Eh... Eh, di, disculpa que interrumpa Daniel, si tú inscribes tu empresa aquí con la oficina de prácticas tu sí. empresa puede solicitar practicantes ¿ya? tú les dices a Angélica y a Somara mire, necesito uno, dos o tres y pueden ser inclusive de mecatrónica o de las profesiones que tú necesites y los puedes contratar como practicantes con los diferentes formatos de contrato que, que Angélica está manejando entonces, ah, sí, okay. yo ya. preguntaba, yo preguntaba cuándo va a ser las prácticas ese compañero, porque si, si él va a hacer prácticas primer periodo 2021, podemos revisar el caso eh, apenas como toda la información. Pero si él todavía no está acto, pues obviamente simplemente revisamos tu caso y la empresa. Ok, señora Angélica, muchísimas gracias. Igual bueno, también, profesor. Listo, Daniel. Ya, déjenme, veo aquí en el chat los que tienen levantada la mano. Regálenme un momento. Sigo con Miguel Ángel Cabrera. Sí, buenos días. Buenos días, Miguel. Eh, mi pregunta, bueno, no era tanto la pregunta, sino que usted se acuerda que en la diapositiva mostró el correo a las personas quienes van dirigidos los formatos. ¿Es posible que lo pueda mostrar nuevamente para tomar apuntes? No tengo correos acá. ¿Qué quieren? Los formatos. No, los correos. Los correos a donde van dirigidos los formatos. Ah, okay. Y, y formularios. Ya te lo pongo aquí en el, en el chat. Ok, gracias. Te voy a colocar el mío. Ah, no, pero tú dices los formatos. No, no sé qué era lo, los, no, los correos, los correos de donde van dirigidos los formatos. No habían pedido en, el, en la diapositiva que teníamos que mandar los formatos a diferentes correos. Sí, ya te voy a colocar. ¿De qué programa eres te... tú? Diga, eh, mecánica. Miguel de Mecánica, tú tienes que escribir tu formato. Eh, de la la de vida al correo de X Rocha. Ok, ¿y la sí. del formulario? Inscripción, ya te lo voy a colocar. Inscripción. Aquí te lo voy a colocar. La Martínez. Que es Lina Martínez. Igual nosotros les vamos a hacer llegar eh, la, la, la, digamos, esta inducción, la grabación, y ahí está la presentación. Ok, listo. muchas gracias. Bueno, Miguel, que estés bien. Los formatos también se van a enviar, lo igual que el reglamento. Eh, Keider. Buenos días, eh, soy Keider Cantillo, estudiante de Ingeniería Mecánica. Eh, y mi pregunta es: muy bien, muy bien, afortunadamente. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Eh, bueno, mi pregunta es de si para el siguiente semestre seguirá la opción de dar el seminario en lugar de las prácticas. Hasta el momento no. No. No, okay. hasta el momento no. O sea, los seminarios, o sea, lo último que yo sé es que los seminarios van hasta este semestre. Entiendo. Pero para el Gracias. primer año 2022, hasta el momento parece que no. Si hay algún cambio, pues nosotros, o sea, si de pronto, eh, si, se van a, si van a salir los seminarios de profundización, eh, nosotros le enviamos un correo a los estudiantes que se inscriban a práctica como, okay. como, como hicimos este semestre, o sea, que le enviamos el link, le enviamos el, el, el documento donde aparecen todos los seminarios, la temática, los coordinadores, o sea, toda la información. Igual también se publica, se publica en la página web. Vale, comprendo. Eh, muchísimas gracias. ese era mi... Okay. Tenga... Mateo de Jesús Torres. Eh, hola, buenos días. Buenos días, Mateo. Eh, bueno, la pregunta mía era la siguiente. Queda eh, claro que, por ejemplo, en caso de que uno consiga, pues, de que esté laborando en una empresa el periodo mínimo sería de un año, pero el presentar que... sería de un año, ¿no? O sea de que por ejemplo uno estuviera laborando con una empresa que cumpliera con los requisitos pues para, para validar como práctica, no eso fue lo que usted explicó, si el contrato es un año es una homologación, exactamente, por eso, entonces en el caso de que por ejemplo en este caso eh, pues uno inscribe las prácticas y todo el cuento, hace esto de los formularios, pero en caso de que, por ejemplo, uno consiga las prácticas por nuestra cuenta, con una empresa que de pronto cumpla todos los requisitos, digamos, eh, por ejemplo, Tuvo Caribe, Cotermar, que supongo que son empresas que, que están afiliados con la universidad, pero tal vez todavía por parte de la universidad no se han conseguido y de pronto uno tiene un contacto o una persona que, que se las conocía. En ese caso, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Cuáles serían los tiempos pues de, de gestión y todo de, de ese cuento? Bueno, mira, Mateo, eh, yo al principio les dije eh, que independientemente que pues ustedes hagan, bueno, ustedes deben hacer todo el proceso, todo el proceso sea la práctica nacional, local, internacional, si la busca el estudiante o si la busca la sí. UTV. Eh, si ya tú has surtido todo el proceso de inscripción eh, y tienes la oportunidad por algún recomendado de entrar en alguna empresa, cualquiera que sea, eh, ¿qué debe enviar la empresa? Debe enviar la solicitud eh, o digamos la intención de que te van a te van a necesitar como practicante y las funciones que vas a desempeñar. Eso es lo primero. ya de, de ahí en adelante, ya yo verifico si el estudiante está aprobado, yo les notifico. Por ejemplo, Mateo, sí, ok, llega el correo de la empresa, yo le digo, ok, Mateo es un estudiante que está apto para su práctica profesional. Eh, revisamos las funciones junto con el director de programa, le damos la aprobación y ya yo les envío toda la documentación de legalización. Ya si ellos me dicen, no, Nelica, mira, nosotros vamos a hacer un contrato de aprendizaje, eso lo hace la empresa. Si, no, mira, es un contrato, un acuerdo de voluntades, listo, mira, aquí está el formato. Eh, un contrato laboral, ah, listo, perfecto. Entonces me envías evidencia de ese contrato laboral. Eh, obviamente le voy a decir, el contrato debe ser por máximo seis meses. Si ella me dice, el contrato es por un año, ya ahí sí, eh, digamos que el proceso es diferente, ya eso pasa a una homologación y recuerda que no se no se hace la homologación sino cuando cumplas el año. ¿Queda okay, claro? eh, a ver si entendí, o sea, eh, en caso de que, que, por ejemplo, yo vaya por un referido, ellos deberían, o sea, la empresa como tal debería comunicarse directamente con la universidad y eh, pues mostrarle la intención de que puede que de que quieren Pueden hacer una carta, pueden hacer un correo, lo importante que... es que tenga la información que nosotros necesitamos, es el interés, okay. el nombre del, del estudiante que desea y las funciones, y que las funciones no estén escuetas, o sea, que, que sean detalladas, porque a veces envían dos, tres funciones y no dicen nada. Entonces me toca decirle nuevamente, necesito el detalle de las funciones, realmente qué es lo que va a cumplir el estudiante para nosotros poder, para que el director del programa pueda aprobar. O en su defecto desaprobar, porque de pronto puede ser unas funciones que no estén acordes a su programa. Ok, claro que sí. Y entonces eso, esa solicitud la deberían hacer a su correo. A mi correo. Algo muy importante, y acabas de tocar un tema muy importante, Mateo, y es que Mire, yo estoy contestándole todas las empresas, pero cualquier inquietud que ustedes tengan eh, de su proceso, si ustedes necesitan una carta de presentación, porque nosotros hacemos unas cartas de presentación eh, para la empresa, de pronto si nosotros enviamos su hoja de vida a Cotemar, por decir un ejemplo, y Cotemar les dice. Listo, mira, ya pasaste una prueba, pasaste otro filtro, ahora necesitamos la carta de la universidad donde nos notifique que estás alto para práctica. Esa carta la está haciendo Xiomara, ¿ok? Para que de pronto eh, estamos tratando de equilibrar las cosas porque hay demasiados correos, ustedes saben que esta virtualidad lo que ha traído es bastante también trabajo y muchos correos, entonces todo lo que ustedes vayan a tramitar... Eh, de carta o si tienen alguna inquietud conciomada. Y la empresa sí la recibo yo. O sea, todo lo que son funciones, contrato selección, todo eso lo recibo por parte de la empresa. ¿Listo? Eh, sí, claro. Ya me quedó claro todo. Eh, lo de la carta que usted dice es, es en... O sea, cuando la, la empresa solicite, por ejemplo, eh, que estamos actos para práctica y eso, eso fue lo que entendí, ¿no? O sea, sí, como una, una... Que nosotros hacemos, donde dice que, por ejemplo, Mateo de Jesús Torres está aprobado para prácticas profesionales, para el del programa tal, eh, para el segundo periodo 2021, eh, perdón, eh, primer periodo 2022, eh, y se le colocan otras condiciones que ellos deben enviarnos como empresa pero es más que todo una carta de presentación donde se presenta el estudiante que está aprobado para su práctica. Ok, muchas gracias. Okay. Nicolás Jiménez. Gracias, sí. muy buenos días. Mi nombre es Nicolás. Sí. Que se bien. Actualmente estoy adscrito al programa de inmovilidad mecánica y pues tengo una situación particular ya que Actualmente me encuentro laborando en una empresa logística. Como ya lo, ya lo mencioné, pues sí es de ingeniería mecánica, pero las funciones que estoy desempeñando ahora mismo son de pues, más afina de la ingeniería industrial. Entonces, no sé... ¿Las funciones que estás desempeñando son más de qué? De ingeniería industrial. Estoy eh, coordinando la recepción en el de los productos de los... de los ¿Y clientes de la empresa. Sí, señoría, Entonces... No sé qué, qué se puede hacer o tendría que dejarla para hacer la práctica. ¿Sí? No sé. Nicolás, no. mientras que tú no estés haciendo funciones en tu programa, eso no se va a validar. Ya si internamente eh, dentro de la empresa te asignan unas funciones que estén acordes con tu programa, no es necesario que dejes en la empresa. Pero solo si... Eh, eh, ellos se comprometen a brindarte un espacio para que cumplas las funciones de tu programa Ok, o sea que tengo que hacer por obligación otro contrato donde se me, me establezcan funciones afines a mi horarios. Tu contrato, lo que entiendo es que tu contrato en estos momentos es laboral ¿Cierto? Sí. bueno Ok, no vas a tener doble contrato o sea, la empresa no te va a hacer doble contrato pues nunca he visto eso, o sea, lo que... No, no, no, eh, eh, hablar con, pues, con el encargado para renunciar y pues, eh, hacer otro contrato en el con funciones, o esté pragmatizado, o esté plasmado en el contrato, en, la, en las funciones a de seguridad mecánica, eso es todo, lo que no hace sé si Como te digo, es, es ya netamente la empresa si te va a brindar un, un trabajo acorde a tu programa, y lo que ellos resuelvan internamente pues simplemente que nos envíen una carta o un correo donde te solicitan como practicante eh, y eh, las funciones obviamente las debemos revisar, por obvias razones deben estar acorde a tu programa. Y el contrato laboral, eh, ya sabes, debe ser de seis, máximo seis meses. Si el contrato es indefinido o a, a un año, ya tú sabes que el trámite es diferente. Debes esperar el año para cumplir con, con la homologación. Y la nota es al año. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Geraldine Sofía. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, yo tenía la misma duda de Mateo, pero además de esa, eh, quería saber si, en el caso de que si yo tengo un contacto con una empresa y es muy probable que haga las prácticas ahí, que... Se cortó, no escucho. Aló. Ah. Hola. Sí, se entrecortaba. Eh, bueno, le decía que si yo tengo un contacto en alguna empresa es muy probable que haga las prácticas ahí. ¿Qué requisitos debe tener la empresa para, pues, para hacer pues, si las puedo hacer ahí o, o lo mismo que le dije a Mateo? Eh, la empresa debe enviar las funciones, la intención de tomarte como practicante y de allí nosotros, pues, el director de programa revisa si las funciones están acordes con tu programa, damos el visto bueno. Si no están acordes, pues simplemente eh, le informamos a la empresa y si la empresa pues cambia o hace alguna sugerencia sobre las funciones, pues se dan aval. Pero lo más importante es que la empresa notifique las funciones y el interés en que tú hagas las prácticas con ellas. O sea, pero la empresa como tal debe tener alguna reglamentación o algo que sea obligatorio para las prácticas o no? Ya después, cuando, cuando se aprueben las funciones, ya ahí entro yo a decirles todas las condiciones, que es lo mismo que les he explicado a ustedes. Las prácticas son máximo seis meses, eh, son 40 horas semanales, eh, las modalidades de contratación, estas, esta y esta, aquí les envío el formato de, de, de contratación. Ya, viene, ya es un tema más administrativo donde se interviene la empresa y la oficina de prácticas pero lo primero es saber la intención por parte de ellos y las funciones. Obviamente toca explicarles eh, si van a escoger un contrato de aprendizaje, cuáles son las condiciones, si es un contrato de acuerdo voluntades cuáles son las condiciones, que son las que les acabo de explicar a ustedes. Listo, gracias. Ok. Fulvio Ángel Anaya. Hola, sí, buenos días. Una pregunta, días. este... Mi pregunta es si eh, podemos hacer prácticas profesionales y simultáneamente cursar cursos de pregrado con la universidad. Lo que pasa es que el próximo semestre que cursaré simplemente voy a dar tres materias y pues tengo disponibles para matricular este 16 créditos y me quedan faltando bastantes créditos para hacer las prácticas. Entonces no sé si se puede hacer. Fulvio, ¿algunos estudiantes...? si sí tienen materias con práctica profesional. Obviamente, ya el tema de cruce de horario, y eso sí lo tienen que revisar con la dirección de programa. Eh, por eso, cuando ustedes envíen el formato de inscripción, ellos deciden si pueden o no hacer la práctica profesional. Entonces, usted en este caso me recomendaría... Te Allí recomendaría. es importante aclarar a Anelie que igual para la pregunta... Comentaba Angélica que allí, bueno, es importante aclarar a todos los chicos que están solicitando la práctica eh, que tengan en cuenta eso porque al final el reglamento define que un estudiante no puede cursar materias en el horario de práctica que es de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Entonces en ese horario el sistema mismo no lo dejará matricular ninguna otra asignatura. La mayoría de cursos que están con práctica en el pensum de cada carrera eh, se ofrecen en la noche, porque por lo general es un electivo, que se ofrece en horario que se pueda ver con la práctica. Pero cuando son muchos cursos, ya es más complicado que el estudiante pueda considerar o conseguir armar un horario que le sirva para ver la práctica y todos esos cursos que le está pendiente Entonces, siempre la recomendación es que salgan de los cursos primero y luego sí vean la práctica. Ya algún caso particular requiere que la empresa dé un visto bueno para que un estudiante... Eh, asista a un curso que tiene horario en cruce con práctica entonces eh, es importante que tenga en cuenta también esa limitación a la hora de hacer la solicitud Bueno, listo, muchísimas gracias Listo eh, Bueno, Nicolás alzó nuevamente la mano o es la misma Nicolás Jiménez Bueno, vamos con Darío. Si no está Darío, entonces Darío... Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, disculpe, estaba desbloqueando el micrófono. Buenas, buenas ¿cómo estás? Buenas. Este, yo tengo una pregunta. Eh, para la parte de la carta que debe realizar la persona, suponiendo que yo voy a realizar las prácticas para el periodo que viene, eso sea, sería el primero del 2022... ¿Qué debería influir la carta que la persona o el que va a quedar encargado de mí eh, va a realizar? Para este caso sería en la empresa de Cotecmar, entonces no sé qué requisitos necesite. Lo mismo que dije ahorita, la intención, nombrar la intención de tomarte como practicante y el detalle de las funciones. O sea, la solicitud o intención de iniciar como practicante y el nombre del estudiante y las funciones detalladas de que va a cumplir, sería más que todo. Listo, perfecto. Con Muchísimas gracias. Porque con ellos ya sabemos cómo es la contratación y bueno, ya lo que pasa es que siempre, a ver, después que una empresa haga la solicitud, ya yo, de ahí se desglosan una serie de cosas administrativas. Eh, ¿Qué modalidad de contratación le van a colocar al estudiante? ¿Cuándo tiene pensado iniciar? Eh, ¿Si se aprueban o no las funciones ya es un tema más interno que toca revisar, pero inicialmente con que la empresa muestre la intención de tomar a Darío, Alejandro, Parra y Chávez como practicante y detalle las funciones, con eso tenemos ya mucho. Listo, perfecto, eso era más que todo. Y otra preguntita, eh, la parte de la hoja de vida, yo siendo el programa de ingeniería mecánica, también se la tengo que enviar al, al correo que usted puso ahí, al xrocha.tv.org. ¿Tú eres de...? Ingeniería mecánica. No, okay. no, solo Ingeniería mecánica. La hoja de vida, todas las hojas de vida las va a recibir xrocha.utv.edu.co Y a Lía solamente en le envío. Y a el... solamente hay que enviar el formato de, de prácticas. ¿Cómo? Y para la, perdón, para. En, el, en la Martínez le tengo que enviar es el formato de prácticas solamente. Y la hoja de vida ah, solamente claro. a la otra persona. El formato de inscripción, a la Martínez. L Listo, perfecto, muchísimas gracias. Okay. Samuel Beltrán eh, buenos días, quería preguntar, o sea, yo estoy inscrito para las prácticas, o sea yo me inscribí a las prácticas el semestre pasado para encontrarlas en este semestre, pero todavía no las he encontrado. Entonces quería saber si es necesario repetir el proceso o ya sigo inscrito y no tengo que volver a repetirlo. Samuel, eh, ¿hay plazo hasta la primera semana de octubre? ¿Aló? Eh, lo que le pregunté es que yo me inscribí para las para la prácticas y si no me sí, encuentran... Si tú estás escrito para práctica segundo periodo 2021, hay plazo hasta la primera semana de octubre. De ahí en adelante, si una empresa no está seleccionado, entonces se aplazan los créditos. Ok, entonces tengo, no tengo que hacer... Proceso otra vez el proceso de inscripción. Si sí lo debes hacer, repetirlo si sí, solamente el formato de inscripción y actualizar la hoja de vida. Porque okay. recuerda que el formato de inscripción tiene una fecha y tú seguramente la entregaste en el primer periodo 2021. Entonces debes actualizarla con fecha de ahora. Ok, gracias. Valeria Sofía lorangulo Angulo. Hola buenos días. Buenos días Valeria, cómo estás? Bien, gracias. Eh, mi pregunta es con respecto a, eh, o sea, a la cancelación del semestre que viene, porque no sé si, como usted mencionaba que se cancelan nueve créditos, pero yo ya terminé, o sea, este semestre ya termino todas mis materias, entonces el semestre siguiente solo me tocaría hacer prácticas. Entonces, ¿cuánto, o sea, si se cancelaría el semestre costo completo o solo, o cómo sería? ¿De qué programa eres? Ingeniería Industrial. Manuel, esa respuesta te la dejo. Manuel, ¿dónde no está? Son nueve créditos de práctica, pero no sé si debes hacer matrícula completa. Tengo entendido que si solo va a ver las prácticas, cancela la mitad y ya. En eso sí no me, no me incluyo yo. Porque no... Hola, Angélica. Te habla Daniela Molinares, la profesional de Hola. apoyo mecánico. ese caso Bien, ¿y tú? Sí, si un estudiante va solamente a ver la práctica profesional en un semestre, puede solicitar la reliquidación del volante de pago y pagar el rango de nueve créditos. Eso corresponde a un 60% del valor de la matrícula. Entonces, sí podrían pagar solamente los créditos para ver la práctica. Listo. Disculpa, ¿Y Daniela? a quién le podría escribir para, para hacerlo de la reliquidación? Eh, bueno, eso se le puede solicitar directamente al área financiera. Eh, o si no... Acuerdo? Exacto. Apoyo y cuando ya se habilita el con virtual, si de pronto ya iniciamos las matrículas y necesitan reliquidar el volante de pago en ese momento, puede ser a través del con virtual. Eh, por lo pronto, de pronto antes de que se acabe el semestre, lo pueden solicitar al correo apoyo .co. ah, Listo. Muchísimas gracias. Listo, Gabriel Alcalá. Eh, buenos días. Este, mi duda es con respecto a la, a la parte de las prácticas. O sea, uno escoge si las quiere realizar de manera local o nacional. O sea, ¿solo escoge uno como estudiante o lo deciden ustedes? ¿Y la práctica qué? No te escuché. O sea, que la parte de las prácticas o sea si yo la quiero realizar de manera nacional por ejemplo este eso lo decidiría yo como estudiante o lo deciden ustedes en la universidad no, no puedes, lo puedes decidir pero no puedes desligarte de lo que ya de lo que ya les he explicado o sea si la empresa eh, es a nivel nacional el trámite es igual la empresa debe enviar la carta o el correo notificando la intención de que te tome como un practicante y el detalle de las funciones. Ok, listo, muchísimas gracias. Okay. Cristian Camilo. Eh, sí, eh, buenas, buenos días. Una pregunta. Con respecto a la hoja de vida, si uno tiene, por así decirlo, en la parte de inglés, no tiene algunos estudios en alguna en alguna escuela especializada en esto como el Colombo o algo así por el estilo este cómo lo compondríamos aquí dentro lo puedes lo puedes colocar en la parte de observaciones al final o sea, en, observaciones. en el punto de inglés lo calificas como yo te lo expliqué pero en la parte final donde dice observaciones el punto el último el último okay, es que Ahí. uno habla sobre uno mismo exactamente que cuentas con una, bueno tu fortaleza el nivel de inglés una de tus fortalezas, pues porque eh, también debes tener más. Eh, y debes colocar en la institución donde lo estudiaste, la certificación que tiene, Todo eso lo puedes colocar allí. Ah, otra pregunta. Eh, si en la hoja de vida, por ejemplo, hay campos que uno por así de simple, no, tiene, no tenemos nada que llenar. ¿Ese campo lo eliminamos o lo dejamos ahí vacío? Yo lo dije, no deben eliminar ningún punto. Simplemente lo dejan en blanco. Ok, muchas gracias. María José Mesa. Eh, buenos días. Mi pregunta es eh, con relación, primero, a la dirección porque yo no estoy actualmente en Cartagena pero sí me interesa hacer mis prácticas allá. Entonces, ¿debo colocar una dirección en Cartagena o la dirección donde resido actualmente? Eh, pero te hago una pregunta. ¿El próximo semestre te vas a venir para la ciudad de Cartagena? Así es. Bueno hagamos una cosa, coloca la dirección donde estás actualmente, ¿ya? Y cuando ya estés aquí en Cartagena, tú me avisas y me envías la hoja de vida actualizada con la dirección con la cual estás aquí en Cartagena. ¿Por qué? Ah. Porque hay empresas que hacen visita domiciliaria. Entonces, eh, digamos que debemos tener en la hoja de vida la dirección real donde tú estás. Entonces, si, si el, proces, el proceso inicia y tú estás todavía en la ciudad donde estás, pues te coloca eso. Pero cuando ya estés aquí en Cartagena, actualiza la hoja de vida. Ahora, ten en cuenta que en estos momentos estamos teniendo entrevistas virtuales y entrevistas presenciales. Entonces, también es muy importante, hay empresas que solo, mejor dicho, eso solamente quieren en la entrevista presencial. Así como hay otros que no les importa y de pronto eh, quieren hacer la, la entrevista virtual. Te lo digo porque de pronto hay estudiantes, esto nos pasó el semestre pasado y el año pasado, a finales, eh, que ya las empresas empezaron a reactivarse y empezaron a solicitar las entrevistas presenciales y algunos estudiantes estaban por fuera. Entonces, ay, ¿qué ¿por qué no me tienen en cuenta? Entonces ya es como decisión de la empresa si brinda la oportunidad a ese estudiante de hacerla virtual, ¿ya? Porque en estos momentos tenemos las dos modalidades, puede ser presencial o virtual, incluso hasta el mismo desarrollo de la práctica profesional. Ah, ok. Entonces la actualizo cuando ya me encuentre allá en Cartagena. Exacto. Listo. Otra pregunta, yo tengo experiencia como monitora, esa experiencia dónde iría en la hoja de vida en esta curricular listo, gracias bueno. Carlos Eduardo Ramos eh, Sí, buenos días eh, yo eh, estoy cursando en este momento ingeniería mecánica y ingeniería Mecatrónica. estoy haciendo doble programa entonces mi pregunta es yo este semestre termino con las materias o sea, académicamente pero algunas de las materias que estoy cruzando actualmente eh, salen como prerequisito para iniciar el proceso. Sin embargo, el profesor Edgardo nos había comentado que podíamos iniciar el proceso una vez, ya tengamos eh, ganadas las materias en el sistema, o sea, el segundo corte, pero vi que la fecha máxima para enviar los documentos era hasta el 30 de agosto. Entonces, no sé cómo, cómo haría. No, mira, ahí ustedes sí o sí tienen que enviarla eh, ...antes del 30 de agosto... ...ya ya es muy diferente... ...la autorización... ...que brinda el, el director de tu programa... ...o sea tú... ...todos los que de pronto estén en la situación... ...que Carlos Ramos... Eh, eh, ...que les haga de pronto... ...les haga falta pendiente algún, algo por cumplir... ...o que de pronto no tengan un, ...un nivel avanzado por alguna materia... ...y no le puedan brindar... ...el visto bueno... ...en, en este momento igual deben hacer la solicitud, lo que queremos es que ninguno se quede y que en octubre o noviembre vayan a salir eh, que no es que me voy a escribir apenas, porque es que no se van a recibir solicitudes extemporáneas como se lo estoy diciendo internamente los directores del programa tienen tres fechas para entregarme a mi aprobación entonces, si tú de pronto, la primera aprobación va hasta el 9 de octubre y si Carlos no está dentro de ese paquete, posiblemente esté dentro de la próxima fecha o dentro de la tercera fecha, entonces sí o sí deben hacer la solicitud con el formato de inscripción. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, claro. Marianela del Carmen. Este, hola Angélica. Te quería preguntar que si las prácticas son internacionales, ¿cómo sería el proceso lo con mismo, ustedes? Lo mismo, igual. O sea la empresa igual hace la solicitud la empresa envía el detalle de las funciones eh, la experiencia que hemos tenido es que el contrato internacional es muy diferente al, a, al que nosotros manejamos acá local o nacional entonces por lo general la empresa internacional es la que envía eh, la modalidad de contratación y como las condiciones pero siempre se debe hacer el mismo proceso, las funciones deben estar validadas por el director del programa todo, todo, todo ¿Listo? Se perdió Marinela. Sí, muchas gracias. Ok. Edgardo Arrieta tiene la mano levantada. El director. No, soy un estudiante. Ah, ok. <risa> eh... Pero yo tenía una pregunta, yo soy estudiante de doble programa, en el momento que, bueno, yo me inscribo a las prácticas y la universidad, el departamento de prácticas, pues le consiguen una empresa a uno, ya ustedes se encargan directamente de, de que las funciones sean de los dos programas o, o con. Sí, o sea, eh, si tú la buscas, eh, obviamente tú debes decir que tú estás alto para los dos programas, siempre y cuando... La dirección de programa de ambos programas hayan dado el visto bueno. ¿Ya? Eh, así que eso es muy importante. O sea, si, si tú las vas a buscar, obviamente no. Mira, yo soy mecánica, mecatrónica y debo cumplir las funciones para un programa. Y obviamente las funciones deben estar acorde para los dos programas. Por eso, si ustedes son los que. O sea, no lo busco yo, si no lo buscan ustedes, ustedes sí se encargan de que sean funciones de, de los dos. Noto. Exacto, yo tengo, el director de programa siempre me dice, Angie, cuando cuando soliciten de mecánica, igual envía mecatrónica. Cuando soliciten de mecatrónica, envía también de mecánica. Porque bueno, las que, funciones se, con, se conjugan en el mismo momento del proceso de la práctica. Entonces, en mi caso de pronto es un poquito más difícil porque yo sí doble programa de ingeniería industrial e ingeniería mecánica. Entonces, okay. no es como mecánica, mecatrónica, que de pronto se complementa un poquito más fácil. Okay, sí, pero nosotros, bueno, cuando es así de doble también eh, A notificamos es que así, incluso un estudiante que estuvo haciendo práctica mitad de tiempo de un programa y mitad de tiempo de otro programa. Lo, lo ah, que okay. hemos hecho generalmente, Edgardo, es que eh, consiguen la práctica para industrial, casi siempre consiguen la práctica para industrial, cuando son dobles mecánica y meca e industrial consiguen la industrial y habiendo ya digamos eh, iniciado, se dialoga con la empresa para que les incluyan funciones que también apliquen a mecánica que generalmente es posible, sobre todo si es una empresa que tiene maquinaria importante, por ejemplo, hemos tenido los alumnos así con ese programa doble en la sociedad portuaria y en otras empresas donde simplemente dialogando con, con ellos ...pueden asignarles funciones que aplican también al, al segundo programa. Exactamente, porque por ejemplo yo creo que tengo más o menos unos contactos de... ...más o menos de, de de, eso, de Sociedad Portuaria y eso que podría de pronto entrar por allá. Entonces esa forma que yo envíe de pronto la hoja de vida allá y, y me respondan allá y me llamen allá... ...debería entonces hablar de esa manera, ¿no? De que me, primero pues encontrarlo de la forma industrial y después hablar de que me coloquen de pronto las funciones de, de mecánica. Depende también, porque Angélica puede enviar tu hoja de vida a una solicitud de practicante de mecánica, y entonces en ese caso también necesitamos dialogar que tus funciones eh, vayan a aplicar para industrial, y ese, eso tendría que revisarlo el profesor Manuel. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, por acá, Brian. Bueno, ¿me escuchas ahí? Eh? Sí. Yo soy estudiante de Ingeniería Naval y yo matriculé las prácticas este semestre, pero hasta ahora no, la, no las he podido conseguir como tal. Y digamos en el cuyo caso de que yo no las consiga, ahí me tocaría otra vez o a sea, realizar ese mismo proceso. Pero mi pregunta sería, ¿hasta qué fecha sería como tal? Eh, yo acabo de explicarles ahorita que tenemos hasta la primera semana de octubre. Eh, si aquí a la primera semana de octubre eh, no ha sido seleccionado, entonces nosotros aplazamos los créditos. Eh, y digamos que, bueno, financiera envía una carta, esa carta se la enviamos a ustedes y ustedes con esa carta deben activarse nuevamente y eh, activarse tanto como financiera como académicamente, ¿ya? Entonces, digamos que hay unas indicaciones muy especiales y precisas para que si eso llegase a pasar, nosotros se las hacemos llegar por correo. Igual... Eh, los estudiantes que de pronto en algún momento se han aplazado eh, de este semestre al otro, se va a hacer una reunión directamente con ellos, que es una nueva propuesta que, que, que también pues deseamos hacer. Para que no pierdan como el curso de, de que de pronto un semestre a otro no sé qué voy a hacer. Entonces vamos a tener la oportunidad de hacer como esa reunión para que ustedes tengan toda la información. Si eso llegase a pasar, si no, no. Igual... Eh, la semana pasada, que no creo que pase porque la semana pasada tuvimos una reunión con el director de programa y tenemos los cupos eh, para los estudiantes de este periodo. Lo que pasa es que algunas empresas sí se han demorado en como en tomar la decisión, pero de naval sí tenemos los cupos para este periodo. Oh, ah, vale. O sea, tengo que esperar este primero. O sea, no la, tengo, no la tuve que haber enviado con anterioridad. O sea, esperar el primero y yo, que bueno, el primero no me consigo la práctica y hago, renuevo mi hoja de vida y... El y de la... era... ¿Eh? ¿Hasta el primero de qué? Hasta el primero de octubre, ¿no? me está diciendo usted? Okay. No, sí, yo pregunto porque pueden pensar otro mes. No, no, pero, o sea, por eso. Es primeras... Pero hasta este el primero... Ya comi y ya comienzo a actualizar como tal la hoja de la inscripción, o ya como tal con anterioridad ya lo tuve que haber estado haciendo, o tengo que esperar precisamente esa fecha. No, no solo. Ya... Mira, nosotros estamos haciendo seguimiento constante de eso y nosotros sabemos quiénes están ubicados, quiénes no. Si a la primera semana de octubre nos quedan cinco sin ubicar, esos cinco son los que vamos a solicitar el aplazamiento, ¿ya? y con esos cinco haremos la reunión. vale muchas gracias listo bueno listo eh, no sé si de pronto el gato tenga algo que decir o algún director yo tengo una no, pregunta tiene ya Hola, listo, no, entonces, ¿ah? yo tengo una pregunta daniel mendoza adelante eh si uno quiere terminar o sea, hacer realizar las prácticas y hacer un, unos cursos al mismo tiempo eh, si las empresas nos permiten tomar los cursos o sea hay posibilidad de cambiar el horario de prácticas o, o algo no sé no el horario de prácticas como lo decía ahorita el director del programa industrial es uno solo uh -huh. o sea eh, mañana y, y tarde o sea ese es el horario que ustedes deben eh, Cumplir como práctica profesional. Ya ustedes internamente pues tienen que mirar qué horario se les cruza, eh, si en realidad pueden hacer la práctica, que eso lo revisa el director de programa, eh, qué materias pueden dar con la práctica o qué no pueden dar, o si definitivamente tienen que dar las materias y después hacer la práctica. Ya eso sí si no lo decido yo como tal, eso lo revisa pues ya la dirección de programa cuando hace la revisión por el formato de inscripción. Y otra preguntita, eh. Para, o sea, los seminarios de profundización de otros semestres no saben si los van a continuar validando como trabajo de grado. Esa pregunta también ya la contesté. Eh, hasta el momento no se van a dar los seminarios para el 2022. Si hay algún cambio, yo dije que enviaba la información al correo de los estudiantes que estaban inscritos. Profe, disculpe, si yo voy a hacer un seminario este semestre, ¿eso también lo tendría que anotar a la, a la hoja de vida de que lo estoy cursando o solamente se anota cuando ya lo he finalizado? No, lo no puedes colocar y, y colocas en fecha que estás en curso. Ah, ok, vale. <ríe> eh, bueno, una vez ya diligenciados los, los formularios y enviados, toca esperar respuesta ya, ¿verdad? Así es. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto, Darío. Bueno, listo. No, muchísimas gracias a todos. Eh, Xiaomi, después de esto, les va a hacer llegar la grabación de la inducción, los reglamentos de práctica y los dos formatos que van a diligenciar. Y pues ahí está toda la información que hemos validado. Listo. Que tengan una feliz tarde todos. Igualmente, muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.